Bueno, soy Narcis Cortada, médico especializado en cuidados paliativos. Tengo 50 años, hace unos 19 años que me dedico a esta especialidad. Ejerzo como médico en un hospital comarcal en Cataluña, en, a 50 kilómetros de Barcelona. Hospital San Jaume de Calilla y anteriormente he estado 11 años en un equipo de atención domiciliaria atendiendo pacientes que neces necesitan de este tipo de cuidados. Bien. Actualmente solo hago actividad hospitalaria en planta, en consulta externa y en ayudando, recibiendo consultas de otros servicios del hospital. Los cuidados paliativos son los cuidados destinados más específicamente a aliviar el sufrimiento, a mejorar calidad de vida, dar confort a los pacientes y a sus familias, amigos y entornos que los cuidan con enfermedades crónicas muy avanzadas o en fase que llamamos terminal. Bien. La fase terminal es una fase que se caracteriza por un alto grado de presencia de síntomas físicos del, del cuerpo, como pueden ser el dolor, la sensación de ahogo, los síntomas digestivos como las náuseas, vómitos, estreñimiento y los síntomas emocionales. En cuanto a esta manera de decir pacientes en fase terminal, esto es un concepto muy, muy amplio, ¿no? un poco lo hemos ido precisando en un consenso mundial, ¿no? los diferentes equipos en los diferentes países, actualmente aceptamos pues, que es una enfermedad en fase muy avanzada, que está progresando, está dando síntomas, está dando pérdidas en el paciente de autonomía, de función, se caracteriza también por una presencia de un sufrimiento alto, un sufrimiento emocional, un impacto importante en las familias y esto también es más, más amplio, más elástico, digamos, un el pronóstico de tiempo serían unos, unos tres meses de vida. Más tres meses, menos tres meses. En esto entraríamos pues, en un paciente en una situación de agonía, hasta un paciente con una expectancia de vida pues, de varios meses. Pero sí, en una situación de pérdida de salud continua, sin opciones de un tratamiento específico para sus problemas de salud que puedan controlar, parar o retrasar de forma relevante el avance de la enfermedad o las enfermedades, o la situación de salud, sin estas opciones. Pero si una alta necesidad de ayuda interdisciplinar, ayuda pues, de diferentes profesionales que puedan abordar los síntomas físicos, los síntomas emocionales, el sufrimiento emocional, el sufrimiento más moral, el espiritual, en el sentido de estar en el final de vida y tener una perspectiva de un final de vida, de una muerte pues, más o menos cercana o visible. Y todo esto junto con el sufrimiento que hay también en ¿no? la necesidad de las familias, amigos y personas queridas que los cuidan. Son pacientes que en su gran mayoría necesitan de cuidados de sus, de sus seres queridos ¿eh? para poder afrontar toda esta fase final. Sí, los, yo, entiendo, yo entiendo los cuidados paliativos como un derecho fundament, fundamental de la persona, probablemente si revisamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos están allí, pues Todas estas necesidades de atención en final de vida para preservar la dignidad y el sentido de la vida. Pienso que la necesidad sale de los pacientes y de los familiares. Y se ha de expresar uh, en todos los ámbitos. ¿eh? Se puede pues, uh, ir pues, en lo que es en el sistema nuestro nacional de salud y en las comunidades se puede solicitar en los centros de atención primaria, en los centros, los servicios sociales, no comunitarios, en los ayuntamientos, en los hospitales por descontado, en los diferentes servicios de los, de los hospitales. Otra vertiente es si están implementados recursos específicos de cuidados paliativos cuando se necesitan porque la necesidad está y se han de proveer. ¿eh? Y aquí puede haber pues, problemas de equidad, de justicia, ¿no? en cuanto hay territorios con más recursos, con más acceso, con más equipos, con más profesionales, con sistemas más bien organizados que en otros territorios. Teniendo en cuenta que España, pues, la, el tema de la sanidad está transferido a las comunidades, pues en el histórico de los cuidados paliativos en España pues ha habido diferencias, ¿no? es que sí que se van pues, solventando y por suerte y alegría nuestra, vemos que las comunidades pues, cada vez organizan mejor estos cuidados dentro de sus comunidades. Estamos en Cataluña, aprovecho por decir que aquí fuimos, fuimos pioneros en introducir los cuidados paliativos, lo hicimos en la segunda mitad de los años 80 recogiendo toda la experiencia de los hospis, los hospitales comunitarios ingleses que son los pioneros en dar y uh, ver uh, que esta necesidad se tenía que atender y organizarse y generar pues, profesionales formados y equipos y centros. La, esto fue en el hospital de la Santa Creu en Vic, fue el hospital pionero, un poco donde se introdujo en España los cuidados paliativos. A partir de aquí hubo una apuesta pues, en política y social para generalizarlo en la comunidad de, de Cataluña. ¿no? En la comunidad de Cataluña los profesionales han sido muy generosos en cuanto a ayudar a otros programas de otras comunidades y ayudar también a países latinoamericanos ¿eh? a implementar, implementar sistemas um, y programas de cuidados paliativos para estos pacientes en otros países también acoger a profesionales de toda España para formarse y en esto estamos orgullosos y muy contentos que pues cada vez en las diferentes comunidades pues, se haya recogido esta necesidad y haya habido una voluntad de poner en acto ¿no? el, el poder atender estos pacientes y estas familias con un patrón de alta necesidad de ayuda por parte de los profesionales. Aquí en Cataluña específicamente el acceso pues... Uh, es fácil ya en los centros de salud, de, de atención primaria, en servicios sociales, dentro del hospital se puede solicitar, en los servicios de oncología. Aunque la implementación de recursos ha sido progresiva y la equidad, la equidad territorial no es total, pues sí que en la mayoría de grandes centros hospitalarios, en los pequeños y medianos, hay equipos o hay unidades eh, y en lo que es en la comunidad en sí, en, en los municipios, en las ciudades, en las zonas rurales, hay equipos de atención domiciliaria que, por cierto, son los mejores reconocidos por las familias, los pacientes, los equipos de atención a domicilio. Cuando les preguntamos directamente cuál es su grado de satisfacción en cuanto a la calidad de ayuda y la presencia eh, pues si son los equipos de atención a domicilio. Eh. Hay que entender también que una gran parte de las personas queremos estar en casa, es sitio, nuestro sitio seguro, nuestro sitio más querido, podemos estar con nuestras familias. Si nos preguntan, si pudiéramos afrontar al final de vida con alivio del sufrimiento, atendidos, acompañados por profesionales, querríamos estar en casa, incluso fallecer en casa si puede ser, pero claro, sin, sin sufrir, ¿no? con seguridad, sabiendo que nuestras familias nos pueden atender, que no van a sufrir mucho por nosotros o de forma exagerada. Hay que entender que los pacientes sufren por ellos, pero sufren por todos. ¿no? La gran pérdida del paciente en una fase de final de vida es su propia vida, pero también pierde a sus seres queridos, ¿no? hay un sufrimiento muy alto de los pacientes por el hecho de hacer sufrir ¿no? a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos, a una carga grande y que condiciona a veces pues, que los pacientes pues, incluso pueden, quieran venir a un hospital a hacerse cargo de este sufrimiento de las familias. O... También condiciona mucho la comunicación en la familia, la expresión de este sufrimiento puede verse inhibida, inhibida o no expresada para no generar uh, malestar y sufrimiento en los seres queridos. ¿eh? Esto es obligación nuestra al atender estos pacientes, hacernos cargo de esto, recogerlo y ayudar a las familias, ¿no? y amigos y cuidadores eh, y entender que los pacientes también sufren por ellos. Eh, ellos sufren por los pacientes, pues es, es normal, es natural y hay que entenderlo así y hay que atender, cuando atendemos a los pacientes hay que atender al entorno afectivo y cuidador. Bueno, el dolor nosotros ya en la perspectiva que llevamos en cuidados paliativos lo incluimos dentro de lo que es el sufrimiento. ¿no? El sufrimiento ya es algo más que un dolor solo físico. Un dolor físico, un dolor crónico. Los pacientes con enfermedades avanzadas, los pacientes con cáncer, pueden, tienen diferentes dolores, todos ellos son crónicos, pueden tener dolores agudos, dolores crónicos de larga evolución, que por desgracia suele entender aumentar ¿no? con la evolución de la enfermedad, sobre todo si no tenemos tratamientos que puedan controlarlo. Por tanto, hablamos de, de dolores difíciles, de complejos de tratar. A veces son severos y hay que entenderlo dentro de un sufrimiento más general, donde se incorpora el sufrimiento emocional el sufrimiento ...moral, por las pérdidas de la autoestima, de la dignidad, de la intimidad ...y el sufrimiento espiritual, que es hecho, por el hecho de morir, ¿no? de poder morir. El dolor crónico es como un, un fogonazo ¿no? que cuando se presenta de forma intensa en los pacientes remite a todo este sufrimiento, a todas estas áreas del sufrimiento, y también al espiritual. Aliviamos, podemos aliviar a una gran parte de pacientes de forma, de buena forma. ¿eh? Pues podemos ayudar mucho, un tanto por ciento muy alto. Actualmente, pues nueve de cada diez pacientes podemos controlar bien su dolor físico pero hay que atender de esta forma multidimensional del dolor y este sufrimiento que ya es más, no solo del cuerpo. Para ello hemos de actuar de esta manera multidimensional, nosotros llamamos terapéuticas multimodales, en las que incluimos pues, desde medicamentos hasta tratamientos en los pacientes con cáncer, con radioterapia, con intervenciones quirúrgicas, con inter intervenciones un poco más invasivas, agresivas para el dolor. Hemos de atender al sufrimiento emocional, pues aparte de fármacos con presencia, acompañamiento, relación, una buena relación de ayuda, intervenir profesionales uh, de la salud mental, como somos psicólogos, hay que introducir también uh, el rol de los psiquiatras si hay enfermedades mentales severas ya de base, trastornos pues, de adicción, uh, distrés emocional muy intenso, trastornos depresivos muy importantes. pues Los profesionales de las redes de salud mental también necesitamos. Hay que también incluir la atención pastoral, el acompañamiento espiritual y esto un poco también lo hemos de hacer todos, ¿no? en los equipos pues lo hacemos las, los médicos, los médicos prescribimos y indicamos los fármacos, las enfermeras son especializadas en la evaluación del dolor, en el control de los efectos secundarios, en la ayuda a las familias en la administración de la medicación en los domicilios, en los hospitales, pues el apoyo del paciente, el trabajo también de las auxiliares y de las trabajadoras sociales, en la coordinación de servicios, pues también de alguna manera todo el mundo interviene ¿eh? en el alivio del dolor. La base en cuanto a la medicación para atender el dolor es el uso de analgésicos potentes. Esto es el, un poco el tronco del tratamiento con fármacos. Los analgésicos potentes son los op opiáceos, mejor dicho, op opioides. Los opiáceos son, llamamos opiáceos los derivados del, del opio, como la morfina. Los opioides lo incluye además toda la serie de analgésicos eh, eh, con un sistema de analgesia de opioide, eh, opiáceos sintéticos, eh, sintetizados en los últimos años por la industria. Eh, y estos son los fármacos un poco tronco para el tratamiento del dolor. Los opiáceos, mejor dicho, opioides, tienen históricamente un estigma, estigmas y creencias que no, no tienen un buen fundamento científico, un fundamento uh, verdadero, ¿no? Y esto es histórico porque nosotros hemos utilizado analgésicos opiáceos hace miles de años, ¿no? Y en su momento, pues son fármacos que en estos últimos 40, 50 años relacionamos con, pues, con los trastornos de adicción, las toxicomanías. Son fármacos que asociamos a la muerte rápidamente, a la prescripción. ¿Y por qué asociamos a la muerte? Porque. Antes los administrábamos realmente en las situaciones de últimos días de vida o en el último o penúltimo día de vida. Y esto pues no veíamos las familias, las familias lo han contado, esto pasaba pues, en los pueblos, en las zonas rurales, cuando no había muchos hospitales. Y, y por educación, por historia, ¿no? Relacionamos, ¡uy! Administramos ¿no? morfina y el paciente se muere, ¿no? Cuando el paciente realmente se va, está muriendo ya, ¿no? Uno, dos, tres días. Y pues son fármacos que asociamos a la muerte o al acortamiento de vida. Y muchas familias, muchos pacientes nos preguntan, o a veces no nos preguntan, pero nos expresan de forma no verbal este miedo. ¿eh? Pues voy a tomar un opiáceo, lo necesito para aliviar mi dolor, pero igual me acorta la vida, igual puede ser una causa de fallecer, o igual pierdo el control, el control mental, la lucidez. Un estado de conciencia claro para poder decidir sobre mi propia vida, mantener mi autonomía, pues me lo puede pues, uh, diluir, reducir, tapar ¿no? y hacerme más vulnerable. Pues todo esto pues, genera ansiedad anticipatoria, miedos y hay que entenderlo. Los primeros que tenemos pues estos miedos somos los mismos profesionales. Es una gran mayoría de mis compañeros, también de enfermeras, de profesionales de la salud. También hemos sido educados, recogemos estos miedos. No hemos tenido una formación en nuestras etapas tempranas de formación como médicos, como enfermeras. Sobre todo los médicos, enfermeras sí que ha incorporado más estos tem este tema y lo ha formalizado. Sobre todo los médicos no tenemos formación para el dolor y para el uso de analgésicos potentes en, en nuestra carrera ni en nuestra especialidad. Por tanto, llegamos a una edad adulta, tenemos que ejercer. En el primer día ya vemos pacientes con dolor, vemos pacientes en fase avanzada de enfermedad, que necesitan, que expresan dolores intensos, severos, y necesitan estos analgésicos. Ya, ya tenemos dilemas, los dilemas, los miedos, y son, no son fundados. A la hora de utilizar opiáceos analgésicos potentes, lo hacemos siempre de forma segura, Controlamos muy de cerca los efectos secundarios, explicamos muy bien las cosas. Cuando la familia o el mismo paciente se encarga de tomar su medicación en casa, pues ha de tener su seguridad, ¿no? de lo que se toma, de ayuda, de tener información, ha de poder pedirla, se han de afrontar sus dudas, sus miedos y hay que hacer presencia y apoyo si podemos conseguir aliviar el, el dolor. ¿no? Es un trabajo amplio de hacer y en los profesionales pasa por la formación. Formación y basada en la evidencia científica y en la experiencia. El alivio del dolor, he dicho el, el tanto por ciento, es actualmente, lo, lo, lo hemos hecho investigación. Hemos, mirado los resultados, si intervenimos equipos especializados en dolor, como son los cuidados paliativos, por ejemplo, en enfermos oncológicos conseguimos hasta un 90% de control ¿eh? del dolor bueno. El 10% lo aliviamos ¿eh? y hacemos todo lo posible. Si sí, hay dolores, hay que entender que hay dolores complejos y hay situaciones de la persona de salud que hacen que el dolor sea más complejo de tratar. ¿Eh? En final de vida, en una situación de, de, de últimos días de vida, ¿eh? que podríamos decir una situación de pre-agonía o situación de agonía, esto define un poco los últimos días de vida la última semana, las últimas 48, 72 horas. Hay que asegurar que el dolor está aliviado absolutamente y pienso que estos pacientes hay que, estar, hay que controlarles el dolor al 100% y hay que incorporar pues, la posibilidad de hacer una sedación, o sea, de reducir el nivel de conciencia de forma suficiente para asegurar que el paciente no, no tenga dolor. Eh, esto, cerca ya del final de vida no ha de plantear ningún dilema ético, incluido la, el miedo nuestro, de los profesionales y de las familias o el dilema moral y ético de poder acortar la vida, ¿no? Con esta, utilizando pues, dosis o medicación suficiente para asegurar esta muerte sin ningún sufrimiento, esta muerte que podríamos decir en paz, que es difícil de definir, una muerte en paz. Además del dolor, como síntoma incluiría también en, en el final de vida dos síntomas más. Uno es la sensación de algo, ¿no? la sensación de falta de aire. La palabra que utilizamos los profesionales es la disnea disnea Bien, la sensación de ahogo va acompañada de un alto grado de ansiedad que empeora la respiración del paciente y hace como un círculo que se va amplificando entre ansiedad y ahogo. Es un síntoma difícil y hay que tratarlo de forma enérgica. También utilizamos opiáceos para el control de la sensación de ahogo. Y en final de vida es muy frecuente. Es frecuente tanto en enfermos con un pronóstico de vida corto y un poco previsible, de los que ahora estamos hablando, como en cualquier persona que en una circunstancia de salud se presente este síntoma y realmente vaya a morir. En esto incluye pues, paciente, pacientes geriátricos, ancianos. A pacientes con enfermedad de Alzheimer, donde son frecuentes pues, las infecciones respiratorias, pacientes pues, con insuficiencia respiratoria por enfermedades en el corazón, enfermedades en el pulmón, que no son cáncer, pero que pueden presentar este síntoma. pues También hemos de tratarlo de forma enérgica y podemos tratarlo, y el 100% de pacientes... Debe, debe tener un alivio suficiente de este síntoma. El segundo que quería incorporar es la inquietud, lo que llamamos agitación, la hiperactividad psicomotriz que a veces presentan los pacientes en un contexto de confusión mental, de un estado de delirium que llamamos nosotros. esto en últimos días de, de vida por cualquier enfermedad y en el cáncer específicamente, es, es muy frecuente. Es el trastorno psicopatológico más frecuente, más que la ansiedad, la depresión, el abatimiento. Es estos estados de confusión que se expresan con un alto grado de inquietud. Estos pacientes que presentan este problema y que es muy, un, al, un alto número de pacientes. De hecho, muchos profesionales pensamos que en el momento de la muerte probablemente todos tenemos cierto grado de confusión, ¿no? confusión no uh, nos ubicamos bien en la realidad, ¿no? la memoria, la capacidad de razonar. Pues, muy cerca de la muerte esto puede estar afectado y en el momento de morir pues muchos pensamos que el 100% de nosotros presentamos estos problemas neuropsicológicos por nuestra gravedad en la salud. ¿no? Bien, cuando hay una gran, una gran inquietud, agitación, pues también hemos de aliviarla suficiente, suficiente con fármacos, tanto opiáceos si hace falta, como sedantes. Para que el enfermo muera dignamente y en paz. Con esto quería ligarlo con eso, el tema de lo que es la sedación. ¿eh? Nosotros llamamos sedación paliativa. Esto, claro, esto es un debate que ya sale fuera un poco del, del solo del mundo sanitario, médicos, enfermos. Es un, un debate de, de, social porque en esto entran conceptos como la eutanasia, el acortamiento de vida, la, la, la sedación paliativa, la sedación parcial, conceptos difíciles. La información que tiene la sociedad pues, es a través de los periódicos, a través de la televisión, radio… No siempre se, se puede concretar bien estos conceptos, ¿no? y se pueden mezclar y um, generar miedos, dilemas éticos. Bien, bien hay que entender. La, hablo un momento de la eutanasia. Hay que entender la eutanasia. Es un procedimiento en el que se acorta deliberadamente la vida de forma cuando se decide, rápida, instantánea, eh, con un procedimiento anterior muy estricto, ¿no? de petición de paciente, donde intervienen diferentes profesionales, donde todo está sistematizado, eh, pero sí que es una actuación donde deliberadamente acortamos la vida, y esté como esté el paciente. Esto pues, está regulado legalmente, no está legalizado en España, solo hay algunos países de Europa donde, donde se ha hecho un ordenamiento, un cuerpo legal, formal, ¿eh? y se practica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros en España, en Cataluña, en la mayoría de países del mundo? No hacemos eutanasia y también no hay un, un, una cobertura legal ¿eh? que, lo, que lo refrende, que, lo, que lo nos dé seguridad. Lo que practicamos son lo que es la sedación paliativa, y dentro de la sedación paliativa también lo que diríamos la sedación terminal, cuando el paciente ya está a últimos días de vida. La sedación paliativa es administrar fármacos sedantes suficientes con la intención de reducir el nivel de conciencia del paciente lo suficiente para asegurar confort y un control del sufrimiento, del dolor, del ahogo, de la agitación también que he explicado antes. Las situaciones que he explicado antes, que también eran de últimos días, la sedación es muy frecuente, administrar sedantes a estos últimos días. De hecho, cuando he hablado de, las, de la historia de los miedos a la morfina, a la opiofobia, ¿no? también, también antes administrábamos la morfina último día, ya un poco por, por dignidad, ¿no? con el permiso de Dios, ¿no? para que pudiera morir en paz el paciente. Esto le llamaríamos sedación terminal, que es los últimos días de vida. La sedación paliativa puede ser antes. Casi siempre la muerte está cercana. Hablamos de días, semanas, ¿eh? y la practicamos cuando hemos agotado todos todo, todo los instrumentos para aliviar un síntoma que está provocando un gran sufrimiento. Las circunstancias más frecuentes son el ahogo, sensación de ahogo, de asfixia, la disnea que hablaba, y la agitación, la inquietud, la confusión con una gran expresión de inquietud. Bien. También es una situación donde se liberan, el des... paciente está desinhibido, se liberan también los miedos a la muerte que a veces, muchas veces, han estado escondidos. Han estado apartados, ¿no? En las circunstancias pues, se libera todo el sufrimiento y puede pues expresarse con una gran inquietud. Estas dos circunstancias son las más frecuentes para indicar una sedación paliativa. Normalmente estamos cerca del final de vida y uh, nosotros pues hemos agotado también otras maneras que no implican una reducción del nivel de conciencia del paciente antes, para poder aliviarlas, pero no, hemos, no, lo hemos, no lo hemos podido hacer de forma suficiente. Y es cuando la planteamos. Pero la planteamos, si podemos, al paciente, si el paciente está a nivel del estado mental cognitivo bien, conserva un grado de autonomía suficiente para tomar decisiones sobre su propia vida, entonces, nos, gusta tomar, nos gustaría tomar decisiones hasta el último momento sobre nuestra propia vida, lo que hemos querido en toda la vida. ¿no? Participando la familia, si el paciente mentalmente no puede ser competente para expresar, pues tenemos que trabajarlo con la familia, acordarlo, acordarlo al equipo, la staff en los hospitales, los equipos de atención primaria y especializados en curas paliativas en los domicilios hacer un consenso y, y, y tirar adelante. Quiero recordar que incluso en un país de tradición católica, cristiana católica como el nuestro, es que la, la, la, hay una encíclica, no os puedo datarla, no, no me acuerdo bien que dispensa, dispensa a todos los cristianos y a todos los médicos y profesionales de toda, toda culpa si se administra medicación que pudiera cortar el tiempo de vida en esta situación cerca de la muerte, de final de vida, es decir, que incluso la Iglesia acepta en estas circunstancias un acortamiento de la vida entendido a la vida como algo sagrado, porque prioriza la muerte digna, también la muerte en paz y entiende que hemos de morir sin sufrir. ¿eh? Por suerte en los últimos años cada vez pues, hemos ido a recogiendo esta necesidad de la sociedad, ¿no? La los cuidados paliativos nace de las personas y de la sociedad. Siempre va por delante, de las administraciones, la política, ¿no? Por suerte, un poco hemos ido viendo que era necesario que los pacientes pudieran expresar lo que querían expresar y tener garantía de que se va a preservar, cuidar y tener en cuenta sus voluntades, lo que ellos quieren en a un futuro, un futuro muy incierto donde está el final de vida o la muerte. Y esto lo hacemos de forma cada vez más legalizada, tenemos pues documentos legales, con un fundamento legal, jurídico, que ampara pues, a profesionales, a las familias, a los pacientes, donde se pueden recoger estas voluntades por escrito. Estas voluntades pueden ser pues, incluidas en los historiales, médicos, en los informes, para que los diferentes profesionales, equipos, tanto en domicilio como en el hospital, pues puedan um, recoger las voluntades del paciente y cuidarlas y preservarlas y seguirlas. Hay diferentes documentos, hay documentos de testamento vital y documentos de, de, de voluntades anticipadas que se hablan. En Cataluña, a nivel del sistema público de salud, estos documentos se pueden incorporar, estos documentos se pueden incluso, sin tener enfermedad, uh, cumplimentar, en caso de tener enfermedad, o tener una enfermedad no en fase terminal, pero con una proyección de, de empeoramiento, eh, todas las personas con problemas de salud, pueden directamente a la administración hacer documentos de voluntades anticipadas, sin tener que pasar ningún filtro o tener que acudir a profesionales de la salud. Sí. Bueno, yo ahora llevo 19 años en los cuidados paliativos. Es un trabajo pues que hay un momento cuando empiezas, hay que pienso a cabo dos, tres, cuatro, cinco, seis años, hay que parar un momento y pensar si vas a seguir. ¿Por qué? Porque es un trabajo complejo, los pacientes son complejos, hay que afrontar el sufrimiento de una persona. nosotros como profesionales, en una relación de ayuda, en un vínculo terapéutico. Estamos proyectando, transfiriendo pues, nuestros miedos, nuestra historia de vida, como un espejo mutuo con los pacientes y sus, sus cuidadores principales. Por tanto, hay un desgaste, hay un sufrimiento propio de los profesionales. En esto pues, hay que ser muy consciente, hay que formarse, hay que prepararse, hay que apoyarse en el equipo, que es el primer factor protector para este desgaste en el que estás expuesto. porque hay este desgaste? Porque el paciente empeora, empeora, sufre. Alivias, pero a veces no alivia suficiente, por ejemplo en dolor, hay una pequeña parte de pacientes que cuesta mucho. Hay que sedar porque no vivía suficientes, hay que hacer sedaciones paliativas. Pues uh, el paciente se muere. Tú, Como formación de médico personalmente y de especialista en medicina de familia y comunitaria, nunca me explicaron lo que era la muerte, lo que era el sufrimiento, cómo tenía que a tratar a estos pacientes y hacer un vínculo con ellos. Bien, pues hay un riesgo de lo que llamamos quemamiento por desgaste profesional con, con el tiempo y por las circunstancias del trabajo específicas para el tipo de paciente, el tipo de atención que es de edad. Yo decidí en su momento continuar, Bien, creo que da mucho sentido a mi vida, Pienso que me confronta menos con mi propia muerte, aunque pienso en mi muerte, con estar presente muchas veces en la muerte de los pacientes. En los finales de vida estoy muy presente por los sitios, ¿no? el sitio donde trabajo. Pienso que, que me remite más a mi propia vida, a la que estoy teniendo y a mi biografía, en este sentido. Estos pacientes, estas familias me están uh, enseñando, dándome más sabiduría, más madurez para mi propia vida, para afrontar mis pérdidas, mis duelos, mis problemas de salud y mi sufrimiento. Y yo os voy a agradecer, porque estos pacientes y estas familias son la mayoría de las veces extraordinaria, extraordinariamente generosas, extraordinariamente agradecidas. Eh, y comparten sus miedos, comparten su sufrimiento, comparten sus alegrías, sus historias de vida, sus, eh, sus episodios vitales, más importantes con nosotros. Esto es un, creo que es un tesoro, para mí lo es. Es una escuela de vida, no es una escuela de muerte, es una escuela de vida. Porque yo no trato con, con cuerpos, trato con personas vivas. ¿no? Y las tratamos hasta un momento, este momento en que dejan de vivir. Y donde ya no, sabré, no sabemos qué hay más seguro, al 100%. Y no lo sabremos nunca. ¿eh? Por esto. Vivimos, vivimos con esta incertidumbre, con este dolor de la finitud, del final de vida. Pues, atender a estos pacientes da un sentido. A mí personalmente da un sentido a mi vida. Va, puedo valorar lo que es realmente importante. Porque estos pacientes lo que realmente es importante, sobre todo son las relaciones, los vínculos emocionales de amor y de... De querer, de quererse eh, como seres, tanto que han perdido como los que están. Eh, esto es lo más importante eh, que dejan, aparte de la propia vida y afrontar la incertidumbre de la muerte. Yo no hago una vida personal, o una vida laboral, pienso que mi vida es mi vida y todo va junto. Y yo vivo intensamente en mi trabajo, ¿Eh? y en mi vida personal, pues mi vida laboral está. Yo soy el mismo, intento ser el mismo, y intento ser coherente.